Bienvenidos a la primera semana del curso Educando para una Alimentación Saludable. Para introducirnos al tema de Alimentación Saludable es necesario conocer temas básicos como Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria. Según la FAO 2006, la seguridad alimentaria en un país existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa. La soberanía alimentaria tiene cuatro puntos. La disponibilidad física de los alimentos para todas las personas relacionado directamente con el nivel de producción y existencias de alimentos en el mercado. El segundo, calidad y valor nutricional de los alimentos, que depende del ingreso económico necesario para poder adquirirlos. El tercero, estabilidad en la oferta de los alimentos, con la finalidad de tener productos todo el año y no de forma estacionaria. Depende de factores climáticos y económicos. Y el último, acceso a los alimentos, tema relacionado con el uso adecuado que se dé a los alimentos, evitando el desperdicio de los mismos. La soberanía alimentaria y erradicar la pobreza en un país es trabajo de todos. Nosotros desde casa podemos contribuir revisando la calidad nutricional de los alimentos que consumimos, educando a nuestros hijos en buenos hábitos alimenticios y evitando el desperdicio de los alimentos. Para desarrollar las actividades de la presente semana y con la finalidad de introducirnos al tema de soberanía alimentaria en nuestro país, es importante que revise el documento Ley Orgánica del Régimen de la Seguridad Alimentaria, adjunto a la plataforma. No olvidemos que la alimentación es un derecho de todos. Hasta pronto.